Ganadores con el Superpleno, 57-13. Ganadores con el Pleno, 7-13. Señores delegados, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Felicitaciones a todos los ganadores. Recuerden seguir apostando al chance legal en los puntos de supergiros. Así generamos empleo y salud para la región. La cita es hoy a las 9 de la noche en un nuevo sorteo El Motilón, la suerte de nuestras raíces. Feliz tarde para todos.